Eh, buenas noches a todos los presentes eh, Agradecemos la, la concurrencia En especial un día como el de hoy Un tanto lluvioso Agradecemos también la, la presencia De los compañeros a través de la web Que ya nos han confirmado Que nos sea, estamos transmitiendo online A través de vamos-dientemente.com.uy Y bueno, es una herramienta interesante Para que los que no hayan podido concurrir bueno, estén presentes eh, en línea eh, bueno, pasamos la, la palabra al diputado Fischer la Obriano. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Me sumo a los agradecimientos que hacía Alejandro, sobre todo por haber venido en un día de estas alertas que cada vez son más seguidas y a veces invocan y a veces no. Y por ahí uno se, se acobarda un poco y dice salgo, no salgo. Este, hay muchos compañeros que nos, nos han excusado su su presencia, pero este, seguramente nos están siguiendo a través de, de la página web. Y primera cosa que quiero decir es que el, el, esta, esta asamblea del segundo jueves de cada mes, es algo que empezamos a hacer ahora, que lo vamos a hacer durante todo el año, todos los meses, el segundo jueves nos vamos a encontrar acá, con la eh, propuesta de intercambiar sobre algún tema específico. Y en este caso eh, corresponde el agradecimiento a, a Ricardo. Ricardo es un amigo que este, siempre está apoyándonos y acompañándonos, dando su opinión, haciendo aportes desde el punto de vista académico. Y eh, esta es la segunda instancia que la agrupación lo tiene y creo que le tenemos que agradecer mucho porque... Eh, bueno, va a tocar un tema hoy que lo habíamos conversado hace tiempo y que el Presidente de la República se encargó de, de, de darle más interés todavía. Este, a, a esta temática ¿no? que es la, la situación que vive eh, la Argentina que tiene mucho, mucho de parecido con nosotros ¿no? eh, uno que lo ve a la distancia Ricardo por ser argentino además conoce eh, muy bien eh, la interna de, de ese país pero uno a la distancia ve que muchas de las cosas que hace el kirchnerismo son imitadas por eh, ciertos sectores de la izquierda uruguaya ¿no? eh, recordamos por ejemplo lo que decía Lucieto Polanqui en cuanto a la cámpora, ese movimiento juvenil que, que tiene el kirchnerismo y que ella desearía que fuera eh, que el que hubiera algo así y diversas eh, cuestiones, sobre todo me parece a mí ese enfrentamiento esa cuestión de estar siempre enfrentado, de siempre buscar un adversario, de siempre tener un rival al cual este, no solamente contrarrestar sino denigrar y si es posible aniquilar eso es algo que eh, se ve que, que lo usa el y también lo usa, lo usa este, el, el, sobre todo el Ejecate Amplio pero sobre todo el, el EPP. Bueno, no sé si habrán visto hoy, las habrán escuchado al presidente de la República este, que ahora sí pide disculpas, ¿verdad? Se bajó el caballo que estaba que, que no pido disculpas, que no voy a andar por el mundo pidiendo disculpas, hoy sí si la pidió, se dio cuenta que es la forma que tiene que adoptar un presidente de la República cuando comete un error como como el que cometió pero este, yo escuchaba lo escuchaba hoy en la radio que, que hizo ese, ese discurso realmente este, era para la risa que si, si era un cómico que lo estaba diciendo era muy gracioso, pero era el presidente de la república que le echaba las culpas a Gardel a Gardel porque por culpa de Gardel este, hablamos como hablaban en el bajo le echaba las culpas a la pobreza decía que porque él viene de un lugar humilde donde se habla así y realmente este, quienes hemos nacido, nos hemos criado, vivimos en, en, en un hogar humilde, realmente este, es una falta de respeto. Decir que por la condición de pobre uno tiene que ser reo, como fue la palabra que él utilizó, es una falta de respeto. Que no es nuevo, porque buena parte de la izquierda ha, eh, la pobreza la asocia con la delincuencia, la pobreza la asocia con, este, como dice Mujica, con los reos. Realmente es algo lamentable. Y después le echa la culpa a la prensa y le echa la culpa a la oposición. cuando este, Sabemos las cosas que decían los dirigentes del Frente Amplio cuando Jorge Valle dijo aquella famosa frase de que los argentinos son la mano de la luz. Las cosas que decía el propio Mujica siendo legislador. Este, entonces, pedir disculpas está bien, creo que hizo bien, la tenía que haber hecho enseguida, porque lo negó, porque dijo que no era de Argentina, que hablaba de Brasil, ahora sí le pide disculpas a Argentina. Este, pero hace mal en, en buscar responsables cuando el único responsable es él entonces este, nos parece que, que, no, que no es el camino de un presidente de la república que tiene y que nos representa a todos creo que es muy importante acertarnos estos temas el tema que nos va a plantear Ricardo en la noche de hoy que tiene que ver con el kirchnerismo, con el populismo del siglo XXI porque estoy seguro que en algunos de sus pasajes que no conozco su disertación pero estoy seguro que en muchos de sus pasajes vamos a notar que si le cambiamos el nombre a Argentina por Uruguay, le cambiamos el nombre a la presidenta, le cambiamos el nombre a alguna de las figuras, a alguno de los sectores políticos, eh, vamos a, a darnos una idea de que estaría hablando de nuestro país. Así que les vuelvo a agradecer y este, presentamos a Ricardo. Gracias. Eh, Ricardo López gotti nació en Buenos Aires, es profesor y doctor en historia egresado de la Universidad de Belgrano y de la Universidad Carroba de Praga, de República Checa. Eh, ha escrito dos libros, la, Los Fundadores de la República y La República de los Sofistas. También ha publicado eh, numerosos artículos en eh, revistas académicas, así como diarios. Y bueno, también es eh, profesor de la Universidad de, Ort, de Uruguay, y eh, ha sido director de la carrera de ciencia política de la Universidad de Belgrano, así como eh, profesor visitante de la Universidad Torcuato de Itela. Eh, hoy nos va a exponer sobre el tema del kirchnerismo y el populismo del siglo XXI. Así que le damos la palabra al doctor Ricardo Gropegón. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por la presentación, Fitzgerald, por haberme invitado tener la confianza y gentileza de acercarme a esta sede del partido a todos ustedes presentes y a quienes nos acompañan por la web porque como bien decía Fischer, ahora cada vez más frecuente esto de las alertas de distintos colores ¿no? y algo que a mí me sorprende muchísimo es no solo las alertas de colores sino la variedad de meteorólogos que tiene Uruguay ¿no? son bastante pintorescos una particularidad <risa> muy notable eh, el propósito es hablar un poco o sobre sea, qué es el kirchnerismo y sobre todo tratar de ver qué es el populismo una de las contribuciones que quienes si estamos en el ambiente académico podemos hacer a la política es tratar de mejorar un poco el lenguaje en general los académicos suelen quedarse en sus aulas, en su mundo universitario y no quieren bajar a la arena de lo político ¿no? porque oh, yo soy un académico, tengo que estar fuera de, de todo este lodazar. pero yo creo que los académicos, a ver, vivimos al igual que todo el resto de la gente tenemos que hacer las compras, tenemos que viajar en ómnibus o sea, nos afecta la vida cotidiana como en cualquier otro y creo que lo que podemos hacer es tratar de mejorar un poco los conceptos, el lenguaje, porque el lenguaje, las palabras, no son inocentes. ¿no? Las palabras son la herramienta de la política. ¿no? Los políticos hablan, todos hablamos y opinamos, y lo hacemos a través de la palabra hablada o escrita. entonces Las palabras no son inocentes. Y yo encuentro que muchas veces la palabra... Populismo se utiliza para aplicar a todo aquello que no nos gusta. Entonces, hay quienes dicen, Menem era un populista de derecha, Fulanito es un populista de izquierda, y al final todos son populistas, y si, si todos son populistas, nadie ¿no? ¿no lo es. Es un poco lo que pasa con el término fascismo. ¿no? A todos los que no nos gusta le aplicamos la palabra fascista o, o en la vulgaridad de facho. ¿no? Y fulano es facho, ya está. Y ya le pusimos la etiqueta. Y con eso nos quedamos tranquilos Y en realidad estas etiquetas Hay que empezar a ver de qué se tratan Porque yo entiendo que sí el fenómeno populista existe Y Chávez es un fenómeno populista El kirchnerismo es otro Y el peronismo en sí en su, Sobre todo en su etapa más histórica Fue populista Ahora bien, tenemos que tratar de indagar qué es esto Para no mezclarlo ...con otras corrientes ideológicas... ...que si bien pueden tomar elementos... ¿no? ...los populistas pueden tomar elementos de otras corrientes... ...pero para tratar de entender de qué estamos hablando... ...sobre todo para poder hacer un diagnóstico adecuado... ...es como si el médico a todas las enfermedades... A ...todas las patologías las llamara viruela... ...y uno va, y me duele acá... ...no, tenés una viruela que... Te... ...no, a ver... ...cada patología tiene su nombre... ...tiene sus indicaciones y tiene su diagnóstico, si no, no podemos hacer un tratamiento. Entonces, primero lo que tenemos que tratar de hacer es ver qué es el populismo. Y yo voy a tomar a un autor que defiende el populismo, como es Ernesto Laclau, que es un compatriota mío que vive en Inglaterra, y desde su comodidad académica escribe en defensa del populismo, y él plantea que es una radicalización de la democracia. Sin él plantea, bueno, esta confrontación permanente que hay en la sociedad Este conflicto es bueno, lo plantea así, como que es bueno, es positivo Porque el conflicto existe en toda la sociedad Y es necesario para radicalizar la democracia Bueno, ahí yo empiezo con mi disenso Primero, el conflicto implica violencia y lo que una sociedad democrática y pluralista y libre tiene que hacer es minimizar la violencia. O sea, la violencia hay que llevarla al mínimo posible. ¿no? Lo que tiene que haber en toda sociedad es disenso. Es decir, tiene que haber muchas voces que se expresen libremente, pero tiene que haber disenso. ¿Por qué? Porque en ese disenso estamos de acuerdo en un consenso fundamental. Primero que vamos a convivir. Es decir, estamos dispuestos a convivir en nuestro disenso, en nuestra discrepancia, estamos dispuestos a convivir bajo el imperio de la ley. Y eso implica respetar al otro. El otro es otra persona, pero yo lo legitimo como tal. El otro es una persona. Es decir, no lo estoy deshumanizando. La cruz entonces, lo que plantea, y la Laclo es uno de los ideólogos del kirchnerismo, es que el populismo tiene que fomentar el conflicto y esta es una de las características centrales del, del populismo esquidencialista ahora bien, el kirchnerismo no nace de la nada nace dentro de un movimiento político que es el peronismo y yo planteo lo siguiente hay grandes enigmas del, del universo un enigma es el sentido de la vida otro enigma es qué pasa cuando nos morimos y un tercer enigma es qué es el peronismo porque nadie ha podido descifrar qué es el peronismo mucha gente me pregunta, como argentino y como historiador qué opino y la verdad es que estoy tratando de descubrirlo porque el peronismo pareciera ser todo y nada o sea, yo creo que Perón creó un peronismo para cada argentino eh, a cada argentino que iba y le hablaba, él le decía lo que quería escuchar. Ahora bien, el peronismo, primero, esto es algo interesante, el peronismo se crea desde el poder. Perón, como militar, llega al poder con un golpe de Estado, en 1943, en un golpe de Estado de carácter nacionalista, sobre todo de un nacionalismo católico, que venía a hacer una cruzada católica a la Argentina, para restaurar los valores cristianos, en un país que era muy laico, un país que tenía la educación laica, que tenía el matrimonio civil, el registro civil desde el siglo XIX, y el propósito de este golpe nacionalista era restaurar el cristianismo, mejor dicho, una visión católica integrista en plena guerra mundial inspirado por el franquismo un poco por Mussolini y en Francia pero el peronismo se articula desde el poder porque Perón no tenía un partido político cuando gana las elecciones en 1946 él es apoyado por distintas fracciones políticas salidas del nacionalismo algunas del radicalismo, del socialismo pero él crea el peronismo desde el poder o sea, lo que le uno de los elementos del peronismo es el poder. Y no un poder limitado por la ley. No, un poder que avasalla la ley. Que crea la ley a su antojo. Hoy habrán visto, después lo voy a explicar un poco, que es el tema del consejo de la magistratura, ¿no? la nueva no innovación de, de Cristina. Que es absolutamente inconstitucional lo que está planteando. Pero yo ahora veo muchos peronistas indignados por lo que está haciendo Cristina con el Consejo de la Magistratura. Perón hizo juicio político a cuatro de los cinco miembros de la Corte Suprema entonces, porque esa Corte Suprema había avalado el golpe de Estado del 43 en el que Perón era funcionario. O sea, los echó porque le permitieron a él llegar al poder. Así como avasalló la Corte Suprema, intervino la, poca, la única provincia opositora, clausuró diarios, o sea, fue un proceso autoritario creciente y que él creó un movimiento político. Esta es una, una definición importante. Él no tenía un partido político, lo que tenía era un movimiento político. Y el movimiento estaba por encima del partido. ¿Y a qué me refiero con esto? Había un partido peronista, o sea, incluso llevaba su nombre. ¿no? Pero ese partido estaba dentro de lo que él llamaba el movimiento justicialista. Y el movimiento justicialista involucraba, por ejemplo, la CGT, la Confederación General de Trabajo, involucraba una rama femenina, cuya líder era Eva Perón. Es decir, ¿y quién decidía las candidaturas? Herón. Es decir, era un proceso de arriba hacia abajo, un proceso totalmente vertical, una jerarquía autoritaria Porque bueno, obviamente como buen militar, él aplicaba lo que sabía, una disciplina partidaria rígida Y él establecía quiénes eran los candidatos, no solo a senadores, gobernadores o diputados Intendentes, concejales, o sea los cargos hasta los más ínfimos de acuerdo habla lo que llaman la lealtad, que en realidad era un tipo de obsecuencia al líder. En ese proceso autoritario del peronismo histórico, estoy hablando del 46, al 55, es decir, redujo la oposición a la expresión mínima. Para que tengamos una idea, en la Cámara de Diputados había solo tres diputados opositores, es algo impensable, ¿no? que solo haya tres opositores cuando la oposición tenía más o menos el, la mitad de los votos ¿sí? pero supo aprovechar esa dispersión de la oposición para poder formar una mayoría en el Congreso en el Senado, el Senado era absolutamente peronista, todos los gobernadores eran peronistas, la Corte Suprema o sea, los medios de comunicación o sea que eh, los Kirchner se han formado dentro de ese movimiento político, sin embargo, lo que reivindican es un, lo que ellos llaman un relato de lo que ocurrió en los años 70. En los años 70, lo que hubo fue un enfrentamiento entre dos versiones del terrorismo. Perón, desde el exilio, supo explotar todas las fantasías, como bien les decía antes a cada uno le decía lo que quería escuchar entonces iban los sindicalistas de la CGT y le decían yo voy a ser Mussolini Iban los jóvenes montones le decían yo voy a ser Mao y a cada uno le decía lo que quería escuchar claro, cuando llega al poder tenía que decidir si era Mussolini o era Mao y decidió ser Mussolini aunque ya un poco este, ya en decadencia no Mussolini viejo pero es decir, el, la, la, el matrimonio que dicen, se formó en un movimiento que está basado en ese verticalismo. Hubo un periodo de esperanza cuando se retorna la democracia y el peronismo pierde las elecciones en el año 83. Hubo la esperanza de que el peronismo primero se formara, se fuera partido político. ¿sí? Lo importante de un partido es que es parte de la sociedad, el movimiento aspira a ser todo y la idea es que fuera un partido como cualquier otro como la Unión Cívica Radical, que tiene más de 100 años como el Partido Socialista, que también tiene más de 100 años en Argentina o sea que fuera un partido más que tuviera elecciones, que tuviera autoridades reconocibles que tuviera reuniones de la convención partidaria es decir, la vida partidaria como existe en cualquier partido político moderno la cuestión es que todo esto va a ir desapareciendo en los años 90 con Menem Nuevamente, el peronismo se construye desde el poder ¿no? Y en el año 2003, por un azar, una cuestión de las casualidades Néstor Hilsener eh, en realidad no gana la presidencia El que gana en primera vuelta fue Menem con el 25% Pero se tenía que ir a un ballotage. Ahí Menem fue consciente de que iba a perder las elecciones se retira y asumen Néstor Kirchner como presidente del 2013 con el 22%, o sea, un porcentaje bajísimo de, del electorado a su favor ahora bien, ¿qué hace Néstor Kirchner desde el poder para que el kirchnerismo ya tenga 10 años de existencia? ¿qué es lo que él hace? Primero él utiliza los mecanismos que le da la constitución argentina Que la constitución argentina le da al presidente una masa de poder increíble El presidente hace y deshace lo que quiere en Argentina Es un hiperpresidencialismo Y curiosamente la reforma que hubo en el 94 Que pretendía limitar el poder del presidente En realidad no hizo más que darle mucho más poder ¿Cómo es que se articula este poder desde la presidencia? Uno puede ver el texto constitucional argentino y dice: la Argentina es un país republicano representativo federal. Hermoso. Pero en la práctica es un país unitario. Es decir, es un federalismo bastante extraño que tiene Argentina. Porque uno puede votar al gobernador, intendentes, legisladores provinciales, ¿sí? muy lindo. Pero esa gente. Depende de los recursos del gobierno nacional O sea, es como si yo Me independizo de mis padres Me voy a vivir solo Pero dependo de los recursos de mis padres Que ellos me paguen el alquiler Y me laven la ropa no, eso, eso no es independencia o sea, Eso no es autonomía de las provincias La autonomía de las provincias Significaría que este. además tienen manejo De sus recursos Y pueden vivir de sus recursos sin embargo, la, la situación de Argentina desde hace 150 años es que hay muchas provincias que no son viables económicamente y esto que en Argentina mucha gente dice no, cómo uno va a decir eso, cómo es que no hay provincias viables, hay provincias que no se pueden financiar a sí mismas, provincias que recaudan 30 millones de dólares en impuestos. Y tienen presupuesto de 200 millones no está funcionando O esa provincia Tiene que dejar de existir O tienen que generar recursos genuinos Pero bueno ¿Qué pasa? ¿Por qué existe esto Porque hay un senado En el cual cada provincia Tiene la misma representación Y ese senado Desde el año 83 Siempre tuvo mayoría de la misma Es decir un Senado que siempre, por ejemplo, pudo bloquear las iniciativas de los presidentes radicales. Esta estructura tan particular que tiene Argentina, le da un gran poder al presidente, porque el presidente es el que decide los recursos que va para cada provincia. O sea, el gobernador puede ser de otro partido. Pero el que decide cuánto va a cada provincia es el presidente. Entonces, obviamente... Los gobernadores amigos van a tener más recursos que los gobernadores de otros signos políticos. E incluso gobernadores opositores se terminan pasando al kirchnerismo. Eso pasa con muchos gobernadores radicales, con gobernadores que han surgido de partidos de centro-izquierda, y que en el momento de la verdad se hicieron kirchneristas, descubrieron al kirchnerismo. Ahora bien, como hace poco tan gráficamente dijo el presidente Mujica... Néstor era mejor que Cristina, ¿no? O algo así. No me acuerdo bien las palabras. Néstor Kirchner tenía una particularidad, que él le daba importancia al partido. El partido justicialista era importante. Que si bien lo tenía dominado, y si bien había creado la idea de la transversalidad, o sea, sumar elementos de otros partidos, él tenía... Bastante noción de que el partido era importante. Porque en definitiva, hay dos partidos políticos en Argentina que tienen representación en todo el territorio nacional: el Peronismo y la Unión Cívica Radical. Son los únicos dos partidos que realmente tienen presencia en toda la Argentina. El resto, en algunas provincias, o puede tener más o menos una presencia, pero en la práctica son estos. Entonces, Néstor Kirchner tenía idea de que ese partido había que más o menos controlarlo. Porque, en definitiva, en Argentina todos sabemos que la oposición, por más que se una y gane las elecciones, va a ser muy difícil que gobierne todo un periodo completo si no tiene algún apoyo por parte de, por lo menos, una fracción del Peronismo. Entonces, Néstor Kirchner tenía idea de esto, pero además él quiso, de alguna forma, independizarse con respecto al partido. Y fue creando una lógica, que vuelvo a lo de la clo, la lógica del conflicto, provocar conflictos permanentemente. ¿Por qué? Porque eso le da un gran protagonismo al presidente, que tiene una gran masa de recursos, el Congreso vota lo que él diga porque es muy difícil que los diputados y senadores se den vuelta y esto le da un protagonismo permanente al presidente y además crea esta lógica del conflicto siempre buscando enemigos un poco lo que ha dado a Fischer ahora bien lo que es interesante del populismo es que no plantea la lucha contra, por ejemplo, los grandes medios sino que apunta a un diario específico, ¿no? a un multimedios específico, el grupo Clarín, ¿no? que en realidad es casi todo el, a ver, hasta el 2008 era quien se edita, no es que sea un invento nuevo pero busca enemigos muy fácilmente identificables ¿no? la sociedad rural pero no contra todos los productores rurales, ¿no? contra enemigos simbólicos muy importantes pero la lógica es contra un rival específico ahora bien, la diferencia que yo encuentro con lo que podemos llamar genéricamente el socialismo es que en primer lugar el socialismo se planteaba como una lucha de clases ¿sí? pero en definitiva se supone que hay una solución en el tiempo que es que todos pertenezcamos a la misma clase la clase obrera, el proletario. El, el populismo no se plantea esa solución El populismo lo que busca es el enfrentamiento permanente Siempre necesita un rival No, no tiene una idea de la historia es decir, no, no es que dice, bueno, al final de los tiempos Todos vamos a ser eh, de cierta forma No, lo que busca es el enfrentamiento permanente Y eso es lo que llama la política Eso es lo que considera política Entonces eso por un lado por otro lado, está la asunción de que ellos representan al pueblo. ¿no? Esa es la idea populista, representa al pueblo. Y acá hay un problema, que es que se pretende tener el monopolio de las definiciones. ¿Qué es el pueblo y qué no es el pueblo? Hay un, hubo un debate muy interesante en el año 73 televisado en Francia, los dos candidatos a presidente, Giscard d'Estaing, que pretendía la elección y la consigue no, buscaba la elección, y François Mitterrand, candidato socialista. Y Giscard d'Estaing en un momento dice, señor, usted no tiene el monopolio del corazón, usted no tiene el monopolio de los sentimientos nobles, que muchas veces es la pretensión de ciertas corrientes políticas nosotros tenemos el monopolio de los sentimientos ¿no? y le dice usted no tiene el monopolio del corazón y eso es muy importante en democracia nadie tiene el monopolio ni de las definiciones, ni del corazón, ni de los sentimientos ni de los principios democráticos o sea, es algo que se comparte eh, y es algo necesario que los distintos partidos tengan un consenso fundamental en que vamos a respetar el imperio de la ley con matices, con diferencias ¿Qué es lo que tiene que haber? En definitiva, es el disenso lo que anima La alternancia Y la, la búsqueda de mejores políticas El kirchnerismo pretende tener monopolio De las definiciones Dice, bueno, nosotros somos el pueblo Pero si uno dice, bueno, cierta parte De la, de la población es el pueblo ¿Qué es lo otro? El antipueblo. O sea, le niega la posibilidad de ser parte del proceso político. Si los otros, si el kirchnerismo tiene el monopolio de la argentinidad, ¿qué son los otros? No son argentinos. O sea, hay un monopolio de definiciones que es muy peligroso porque separa pueblo-antipueblo, argentinos-antiargentinos. Como hace poco dijo un senador kirchnerista en plena sesión del senado hay argentinos judíos y argentinos argentinos ¿No? ese tipo de definiciones que le sale desde la médula ¿no? le sale de lo más profundo de sus convicciones es lo que va separando, pero es la búsqueda del conflicto ¿para qué se busca el conflicto? ¿No? primero para siempre tener el protagonismo del poder ¿sí? Por otro lado, todos los problemas económicos o sociales que surjan, siempre va no a haber alguien a quien culpar. Por ejemplo, el populismo no tiene una lógica económica, no entiende cómo es la economía, pero yo creo que no solo no entiende, no lo quiere entender. Toda esta política de controles de precios, de perseguir las inversiones, ¿qué es lo que... Busca el socialismo, acaso? Yo creo que no. Lo que busca es un capitalismo de amigos, de pocos amigos cercanos al poder, y que yo creo que muchas veces son testaferros, son en realidad son representantes de ellos mismos. Porque casos muy extraños de Cristóbal López, un empresario que empieza con el tema de los juegos, casinos. Ahora tiene medios de comunicación y es también accionista en la empresa petrolera, estatal, o sea, este señor debería ser un ejemplo mundial de ascenso social, porque creo que empezó como chofer o algo así, ¿no? todo un mérito. Es decir, abundan este tipo de personajes que uno no sabe de dónde brotan, de la nada, eh, y ¿cuál es la lógica entonces de perseguir a las empresas?, esto no es nuevo, esto ya empezó con Néstor Kirchner. ¿Cuál es la lógica? Que se vaya. Que se vaya Shell, que se vaya Repsol y PF, y todas esas empresas, las acciones, se las van quedando amigos del gobierno. Es decir, que no es que buscan el socialismo, no, no es que buscan, si bueno, esto va a ser estatal por una cuestión de soberanía, o va a ser de los obreros, o demás, sino que en realidad es para que quede en manos amigas. Hay una lucha permanente por los recursos, ¿por qué? Porque hay un elemento importante, un segmento importante que es muy difícil de definir cuánto es, que depende de la ayuda estatal, Los planes sociales. Los planes sociales que nacieron en la crisis del 2001 Muchos de ellos, hay algunos que ya venían de antes Que nacieron con la crisis del 2001, 2002 Y que sin embargo se van perpetuando en el tiempo Todos sabemos que cuando nosotros tenemos alguna dolencia Vamos al médico, nos dan antibióticos pero Los antibióticos tienen cierta duración eh, Son 8 días, ¿no? Así. Nos duran 10 años los antibióticos o sea, si uno tiene que administrar un remedio durante toda la vida a alguien y, y, y lo que buscamos es que no se cure, o sea, ahí lo que estamos generando es una fuerte dependencia del Estado porque estamos generando toda una, una gran cantidad de gente que, en definitiva, ¿qué significa? ¿de dónde viene la palabra clientelismo? Cliente. No es el cliente de un negocio, la palabra cliente viene del de derecho romano y era... Viene de obedecer Es decir, alguien que obedece Políticamente en el momento del voto Por Y estamos hablando de sumas, sumas ínfimas Pero bueno Es eh, un elemento Que vive de la subsistencia Que obviamente Tiene la seguridad de tener siempre Ese ingreso Y no está dispuesto a buscar en el mercado Algo para trabajar Porque bueno, ya tiene eso y es una, una economía totalmente de subsistencia, pero ya tiene eso, el, el peronismo tiene un gran sistema de punteros en todo el país, bastante bien aceitado. y el problema es, no solo que exista esto, sino que una gran parte de, de la ciudadanía argentina considera que este sistema es absolutamente legítimo, ese es el gran problema, porque se considera como que esto es algo absolutamente normal así como que se quede por el camino algo de dinero, se considera absolutamente normal en Argentina. Y ese es uno de los grandes problemas, el de suponer que la corrupción es legítima. Cuando hablo con mis compatriotas, muchas veces uno plantea esto, muchos dicen, bueno, pero si vos tuvieras ahí, haría lo mío. O sea, ahí hay una aceptación de que esa es la regla del juego. Y eso es sumamente peligroso porque... Eh, a ver, primero, estamos hablando de una degradación de los valores o sea, La honestidad ya no es un valor, sino pasa a ser un demérito En vez de ser un vivo, uno pasa a ser un bobo ¿no? Y creo que eso tiene que ver un poco con que eh, Hay una, una historieta que ustedes habrán conocido, Isidro Cañones ¿no? Es un poco esa la actitud, Isidro Cañones ¿no? Soy el vivo, no trabajo, soy el langa. ¿no? vivo sin trabajar y vivo de, de, de, mi, de mi padre, mi tío y lo que fuera este, mis padres siempre me, me prohibían leer Isidro Cañón me decían que era un mal ejemplo ¿no? pero ese estereotipo no sale de la nada o sea que es un estereotipo que viene desde, desde muy lejos eh, y esto es, he visto como algo absolutamente legítimo así como la idea del conflicto es vista como legítima hasta el punto que hoy Argentina exporta lamentablemente no solo soja que exporta sino que exporta costumbres que para mí son tremendamente negativas como la idea del escrache, el piquete y esto también es visto como una herramienta legítima de la política el escrache y decir, acá vive fulano y hagámosle una manifestación y ahora en España se está divulgando la idea del escrache eh, y el piquete, ustedes ya lo conocen bastante bien, el tema del piquete, y que eh, cualquiera puede tomar una, una calle o un puente o lo que fuera, y se considera como legítimo, y a tal punto que la oposición también lo considera legítimo esto, el corte de rutas, el quema de, de llantas, la toma de edificios. O sea, la idea del conflicto, no solo acá sí, el y el tiene un monopolio, sino que empieza a divulgarse por toda la sociedad como una herramienta legítima. Esto obviamente le da una gran virulencia a la, a la participación política y al discurso político. Ahora bien, en esta lucha por los recursos, porque evidentemente, en cuanto más gente poco productiva, vamos a ser generosos, ¿no? o improductiva, tenemos que solventar y más aumentamos el gasto público por empleados que ahora voy a explicar también el tema de los empleados obviamente alguien tiene que generar recursos para sostener eso y ahí es donde entra esta lucha contra los multimedios contra los productores rurales contra las inversiones el tema de los empleados es interesante el mecanismo porque en realidad cuando uno ve la planta de empleados A veces parece que no que Fuera más o menos la misma Pero ¿Cuál es el mecanismo para aumentar la cantidad de empleados sin que se note? Contratados Contratados a través de fundaciones Que la fundación es la que le paga al empleado Y este contratado está por seis meses renovables automáticamente Obviamente que si... El contratado no responde, se tiene que quedar afuera Pero es una forma de disimular la cantidad de empleados públicos que tiene el Estado argentino Obviamente que estos contratados, muchos responden a las agrupaciones políticas como la Cámpora Como el movimiento Evita eh, Todos ellos agrupados en una organización llamada Unidos y Organizados Conocí a muchos de estos miembros de la Cámpora de... y en realidad no tienen formación política lo que tienen es una cantidad de eslogans metidos en la cabeza que responden automáticamente pero no tienen mucha idea de lo que es la política y además tienen una versión tergiversada del pasado argentino El pasado argentino que fue violento que hay muchos por seguir eh, investigando lo que ocurrió hay temas que no se discuten en la Argentina, porque el terrorismo de Estado no empezó en el año 76, empezó mucho antes, en el gobierno democrático, cuando vivía Perón. Y eso es algo que no se discute, es algo que está vedado, no se discute. Porque ahí implicaría no solo de reconocer que Perón comenzó el terrorismo de Estado desde, desde su presidencia, sino que además caen muchos personajes que hoy están en la política muchos gobernadores o, o ex ministros o personajes del partido caen entonces se decidió, bueno el terrorismo de Estado empezó en el 76 con el golpe de Estado eh, o sea que en realidad no es algo que esté claro todo lo que pasó en Argentina, hay mucho por investigar y por documentar y por sacar a la luz la cuestión es que se ha creado un relato de la historia argentina totalmente tergiversado en la cual encontramos un elemento épico. ¿no? La historia de Argentina no es más que un antecedente de la liberación que se va a dar con la Cristina. Como si hubiera una predestinación de la historia argentina a que finalmente... Néstor y Cristina, se conviertan en los héroes de la liberación argentina. Obviamente que esto, a ver, a quienes estamos en el mundo académico nos causa mucha gracia, porque es, es una forma bastante burda de lo que hacen, no tienen documentación que respalde esto, es un discurso bastante grotesco, pero ¿qué la idea? Justamente esta idea de que el populismo es una lucha de conquista, de conflicto ante fuerzas muy poderosas que permanentemente están conspirando contra el gobierno. Y este, esta idea de conflicto no solo queda adentro, sino que también hay agentes externos. Y puede ser el gobierno de Finlandia, ya sabemos por qué Finlandia, Puede ser Estados Unidos, puede ser Gran Bretaña, o puede ser Uruguay. O sea, la búsqueda del conflicto no solo queda dentro de la frontera, sino que también es hacia afuera, esta lógica. Ahora bien, cabe dos posibilidades ante el conflicto. Este conflicto que plantean, ¿no? Una posibilidad es, bueno, me siento negocio y admito algunas cosas ¿no? o cedo esto para el matrimonio de Quince es visto como un acto de cobardía porque la idea es un poco la idea es del matón y si yo, el matón viene y me está apretando y yo, y yo cedo el matón lo interpreta como un acto de cobardía no lo interpreta como un acto político la otra posibilidad es no señor, usted está equivocado y hablarlo claramente sin necesidad de entrar en, en ni en los modos ni en la forma, ni en el lenguaje pero plantear concretamente y esto es interesante porque los que dicen, respetan mucho a quien se los opone claramente es decir tienen un, un enorme respeto por aquel que no tiene miedo aquel que dice no, usted está equivocado y las cosas son así y así y así Y ahí respetan O sea, sin necesidad, insisto, de entrar en la virulencia, en el conflicto, en el enfrentamiento Hay países que lo han entendido y hay países que no Hay sectores de la oposición argentina o de la sociedad civil argentina que lo han entendido Y hay sectores que no, que han, han intentado negociar Por ejemplo, el grupo Clarín que no tengo ninguna simpatía por el grupo Plarín. Para mí, el diario Clarín es detestable. Nació mal, es un diario que nació mal, nació avalando a la dictadura del, del 43, o sea, se aprovechó de clausuras de diarios. La única vez que me citó, mintió. O sea, <ríe> mi, mi experiencia es esa. O sea, me parece un diario. Detestable, pero no quiere decir que yo esté a favor de la clausura del grupo Clarín Ahora bien, el grupo Clarín lo que hizo fue recurrir a la justicia Dijo, no, nosotros no vamos a negociar e Incluso se metieron en la vida personal de los hijos de la señora Noble, Que ni siquiera se pidió disculpas por eso Y que hizo negociar, a, eh, recurrir a la justicia Y ahí surge un nuevo enemigo, la justicia El Poder Judicial todo el Poder Judicial, no, porque hay jueces que son amigos. Y ahí viene este, este invento del Consejo de la Magistratura, que voy a explicar un poco de qué se trata. El Consejo de la Magistratura fue creado en la reforma de 1994 como un mecanismo para despolitizar el nombramiento de jueces, tomado del modelo francés. El Consejo de la Magistratura está formado, según el artículo 114 de la Constitución, aún vigente. Está formado por representantes de los órganos electivos Lo dice claramente, representantes de los órganos electivos El Senado y la Cámara de Diputados Representantes de los jueces, de los medios académicos y de los abogados O sea, no está dando en ningún momento la idea de que esto se puede elegir por voto popular Sin embargo, ahora Cristina lo que plantea es la democratización de la justicia O sea, la elección de estos miembros por voto directo o sea, primero va en contra de lo que dice el artículo de la constitución segundo, está politizando un órgano que debería ser completamente neutral o que tuviera en cuenta las calidades profesionales y académicas de los jueces que van a estar, se van a nombrar y los fiscales también o sea, está introduciendo un elemento pero, a ver, no es que desconozcan que esto está en contra de la constitución no importa eso lo que importa es generar un nuevo frente de conflicto y así es como en esta extraña lógica se han creado muchos frentes al mismo tiempo cualquier estratega sabe que tener muchos frentes simultáneos es un error gravísimo porque en algún momento yo me voy a quedar muy solo frente a todo eso pero bueno, en esta lógica tan peculiar, tan singular de este país tan desconcertante que tenemos como vecinos enfrente, bueno, lo que se busca es eso. Es decir, y yo creo que en parte se está buscando una forma de expiar los problemas actuales. Porque si este gobierno, con todas sus medidas restrictivas de la economía, que asfixian la inversión, que espantan el ahorro, que están destruyendo la propiedad, obviamente va a tener malas consecuencias. La gente no trabaja para pagar más impuestos. Eso es algo lógico. Si uno no hay incentivos, si yo trabajo y cada vez gano menos, es lógico que están generando desincentivos y que la gente de alguna forma se escape de todo esto. Y si yo estoy imprimiendo dinero permanentemente, obvio que la consecuencia es inflación. Ahora bien, la forma de expiar estas culpas es echar culpas a quien las por grandes corporaciones es el poder judicial la oposición los grandes medios Estados Unidos, Gran Bretaña lo que ustedes quieran se van poniendo dentro de esa gran bolsa yo tengo 46 años y vi la hiperinflación argentina y vi el cambio de distintos signos monetarios en Argentina yo vi el peso de moneda nacional el peso ley Peso argentino, el austral y el actual peso O sea, de unos cuantos ¿no? Y la eliminación de unos cuantos ceros, Pero hay toda una generación Yo diría de 30 años para abajo Que no vivió eso Que descubren, uy, las cosas aumentan ¿Por qué es esto? Porque se socializaron los años 90 En donde la inflación era bajísima o inexistente Entonces descubren esto y creen que una gran cantidad de medidas económicas que se están tomando es, bueno, justamente para controlar la inflación. Obviamente que yo acá voy a hacer una distinción. El gobierno de Alfonsín, que lo respeto por este protagonismo permanente, justamente por un lado está ocultando posibles potenciales a potenciales candidatos dentro de su país. Que los hay. Por otro lado, le da la idea de que, bueno, en un momento quizás logre esta mayoría para reformar la constitución. ¿Y cuál es? qué elemento de ventaja tiene? Es que la oposición está dispersa. Si la oposición está dispersa, no está dispuesta a unirse, como tal como está pasando en Venezuela. No está dispuesta a unirse, no está dispuesta a sentarse a hablar. A tal punto de que los líderes opositores. Se comunican a través de los diarios No es que se llaman por teléfono Se juntan a tomar un café y dicen, Bueno, vamos a hablar Y vamos a negociar algo Se contestan por los diarios Se hablan por Twitter O sea, es muy poco serio Una gran inmadurez ¿Cómo va a ser esto? Es imposible saberlo Pero el gran dilema Es cómo desmontar esta estrategia popular ¿Cómo desmontar el, el clientelismo? ¿Cómo ver en la cantidad de empleados que han contratado quiénes son gente que está nombrada por ser del partido y quiénes son empleados legítimos? ¿Cómo desmonta todo esto? Ese es el gran dilema. Porque hay una gran cantidad de gente que vive de esto y obviamente no está dispuesta a volver al mercado laboral A el a través del diario o tocar timbres Para generar recursos genuinos Ese es un gran dilema Por otro lado, otro gran problema Es que una, una parte significativa de la ciudadanía argentina ve con buenos ojos la, la activa participación del Estado en la economía y la sociedad. O sea, ve como algo legítimo esto. Entonces, por un lado, está esta cantidad de gente militante que está en distintos organismos, incluso en organismos claves, El ¿no? procurador del Estado, o sea, jueces, fiscales, ¿no? Entonces, Su idea es que son militantes, no es que están ahí por ser funcionarios. Y por otro lado, ¿cómo revertir esta idea de que es la iniciativa privada, el motor de la economía? No es eh, Aerolíneas Argentinas que gasta Aerolíneas Argentinas Ha gastado tres veces el valor de American Airlines O sea, se puede, podría haber comprado tres veces la aerolínea American Airlines Pero el, el, la idea no es económica, es política o sea, ¿Cómo se reviente esta falta de lógica económica y de, de virulencia política? Ese es el gran dilema que hoy enfrenta Argentina, que también enfrenta a Venezuela. ¿Cómo desmontar todo eso? Porque evidentemente no solo tiene una gran fuerza electoral, una gran fuerza política, sino que además están dentro de los organismos. Y su lógica es el boicot No es la lógica Bueno, gana otro presidente de otro partido y Listo, seguimos Trabajando como siempre No es esa la lógica Ese es el gran dilema que enfrenta Argentina Y que, bueno Iremos viendo sobre la marcha y, Claro, a los politólogos les gusta esto ¿no? A los politólogos les gusta Que existan este tipo de fenómenos Porque pueden hablar y pueden vivir de esto Pero <risa> y supongo, es lo que hablábamos con Alejandro sobre el chavismo, ¿no? Claro, la veo que vivir porque de Finlandia, de opinar sobre la, la política finlandesa, es muy aburrido la política suiza. Uno siempre tiene que tener estos países conflictivos. Pero el problema es que, eh, en esto hay que, la, de la razón porque ¿no? si le va mal a Argentina, le va mal a Uruguay. Si le va, mal, si le va bien a Argentina, le va bien a Uruguay. Yo querría que invirtiéramos esa forma. Yo creo que, y acá voy a ir cerrando, creo que Uruguay le puede aportar a Argentina todo lo que tiene de cultura cívica. El hecho de que haya partidos políticos más que centenarios existiendo y funcionando, que... ¿Presidente de distintos partidos se puede haber reunido en una en la casa del partido? Eso en Argentina no existe. No se reúnen ni los del mismo partido, no se pueden hablar ni los del mismo partido. Son elementos, de esta cultura cívica que obviamente que hay que preservar y hay que cuidar, porque ningún país está vacunado contra el populismo ni contra las tentaciones autoritarias, es algo que hay que contagiar al resto de la región. O sea, no hay que quedarse cerrado y decir, bueno, a nosotros no nos pasa. Hay que contagiar al resto. O sea, así como Argentina, Venezuela, Bolivia, contagian al resto con populismo, yo creo que las democracias consolidadas tienen que contagiar al resto con el respeto a las instituciones, a las libertades fundamentales, con el, con el imperio de la ley. O sea, creo que ese es el... Uno de los grandes aportes que puede hacer Uruguay hacia Argentina Dice, si, bueno, si le va bien Uruguay, entonces le va a ir bien Argentina Revertir esa fórmula, que me parece que sería algo muy beneficioso para toda la región Muchas gracias ¿Qué adversas para Uruguay Podrían tener eventualmente los hechos de Mujica? Bueno, es muy interesante la pregunta Yo hace unos días estaba pensando en eso ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, Berlusconi dice barbaridades sobre Merkel? ¿Se deshace la Unión Europea? No El paso será como totalmente electrónico el problema del MERCOSUR es que no tiene instituciones si fuera algo institucionalizado los dichos de un presidente u otro no afectarían en nada ¿no? eso por un lado O sea, tengamos en cuenta eso, ¿no? que el MERCOSUR no tiene instituciones el MERCOSUR es un poco como el imperio otomano se está muriendo y nadie le queda el acta de defunción ¿no? que que el otro día estábamos diciendo Así como las Naciones Unidas No han logrado la paz mundial El Mercosur No ha logrado crear un mercado común O sea, del momento que cualquier país Pone medidas proteccionistas Y, y pone todo tipo de trabas Y hasta para Residir en otro país Hay una gran cantidad de, de trabas Y demás, algo está funcionando eh, yo creo que los dichos de Mujica, primero me pareció muy gracioso, me reí, mucho, me reí muchísimo, porque me imaginaba a Cristina en el quinto Olivo gritando algunas cosas. Por otro lado, me pareció magistral lo del mate y el termo. Eso me pareció brillante, criticarla por eso, porque eso fue magistral. Eh, ahora bien. Yo creo que no es que le afecte por esos dichos. Esos dichos le van a dar el argumento, no directamente, pero le dan el argumento para insistir en políticas de proteccionismo que van en contra de todas las reglas del Mercosur y todo tipo de trabas absolutamente absurdas que dificultan el, el comercio entre ambos países. No es que, yo no creo que esto provoque algo, sino que. Y dice, ah, bueno, a ver, con este argumento vamos a aplicar más, eh, más trabas." Yo creo que igual las tenía pensadas de antes ¿no? O en realidad no es que las piensen de antes, se le ocurren en el momento Porque no hay una conducción económica clara El último ministro de Economía en serio en el argentino fue Roberto Lavalle Con el cual tengo discrepancias, pero por lo menos era un ministro de Economía desde entonces no hay ministro de Economía en serio en la Es más, yo tengo que hacer el esfuerzo por recordar quién es, pero en realidad los que deciden son Guillermo Moreno, este matón tan particular, eh, Axel Kisilov, el que hace poco viajó en un buquebús y lo le dijeron estas palabras en el viaje. Eh, son medidas tomadas al azar sin ningún tipo de lógica. Yo creo que Por un lado te Insisto, tenemos que pensar a largo plazo Y hay que crear instituciones o sea, Es probable que el presidente de Finlandia Diga algo sobre el primer ministro de España Y eso no va a afectar a la Unión Europea El problema es cuando Esto se maneja a nivel personal y claro, esto se viene todo abajo Eso por un lado Y por el otro lado yo creo que eh, hay una visión muy equivocada de Argentina, que yo vengo combatiendo desde hace mucho tiempo, desde casi la soledad, y es que Argentina tiene esta idea, que a nosotros nos meten desde el colegio, de que Uruguay es una provincia, es una provincia rebelde, como si fuera Taiwán, ¿no? con respecto a la República Popular China. Idea absolutamente, completamente absurda, porque con ese criterio todos tendremos que responder a Perú, que alguna vez fue el virreinato del Perú y todos fuimos parte de eso. Podría haber algún peruanista que proponga eso. Pero esta este idea que nos enseñan desde el colegio es que eh, Argentina, primero, es la heredera natural del virreinato del Río de la Plata, que duró solo 34 años y que el Uruguay, Bolivia, Paraguay se separaron, se fueron ¿no? pero como algo ilegítimo. bueno, eh, esa idea está muy incorporada en muchos argentinos la idea de que se no fueron muchas provincias pero bueno, la idea es que a algún momento van a volver y ustedes conocen bien el tema del sitio de Montevideo ¿no? 50 años el partido colorado ha tenido una gran en ese sentido eh, y así como Argentina reconoció a Paraguay recién en eh, 1850 850 y algo o sea le ha costado de alguna forma decir bueno, está bien está bien, se separaron toleramos esto, no, está la idea de mi reinato eh, eso influye mucho en el imaginario popular Y en la idea del Uruguay No solo como una provincia rebelde Sino como el lugar de refugio De aquellos que están en contra del gobierno de natural ¿no? Esta idea del paraíso fiscal A mí el término paraíso fiscal me causa mucha gracia ¿Qué son los otros infiernos fiscales entonces? Está claro que Francia es un infierno fiscal, el momento de que cobra 70% de impuestos es un infierno fiscal. O sea, ser un paraíso fiscal es algo maravilloso. Nadie quiere vivir en el infierno. Y la verdad es que sí, y agradezco que Uruguay haya sido durante muchos años el lugar para que los argentinos depositaran su dinero porque uno trabaja para cuidar su patrimonio. No, no, no trabaja para pagar impuestos o regalárselo al presidente de turno. Uno cuida su patrimonio, uno cuida el fruto de su trabajo Y me parece absolutamente legítimo Que muchos compatriotas míos Hayan depositado acá su dinero Y ojalá lo pudieran volver a hacer Porque ese es dinero que va a ser productivo Acá, en Argentina Y en cualquier lugar del mundo eh, Pero está esa idea Bastante instalada De que, bueno, es una provincia rebelde Y que de alguna forma hay que disciplinarla esto lo digo con la sinceridad que me caracteriza sobre muchos temas. Yo no es que no quiera Argentina, yo amo Argentina, pero me molesta que esté, sí. No merece estar así. Pero bueno, mis compatriotas insisten en esto. Y yo tengo la obligación de decir que está en el camino equivocado. Muy bien, mira, la forma de ser de los argentinos, eh, todo lo que usted ha planteado, hace que Argentina sea un país inviable. <risa> <¿No>? <risa> bueno, Argentina tiene un, un gran defecto. Porque <risa> desmontar todo eso de que ya tenemos, sí. vamos, vamos, para un siglo, si ¿sí? todo empieza con Perón. Eh, Argentina tiene un gran defecto. Muchos dirían que es una virtud, pero para mí tiene un gran defecto. Es que tiene muchos recursos naturales. Sí, sí. Es como los países petroleros. ¿No? Arabia Saudí, Qatar Bahrain y todos estos países pero no o Venezuela recursos, no, no, no, pero, pero ver, ¿qué? viven de eso ¿no? viven de Chávez de Venezuela viven de petróleo o sea, son países que tienen muchos recursos naturales y a veces tiene mucha suerte como ha sido en estos últimos años con el tema de la soja eso para mí es una buena es una gran ventaja pero eso lleva a que muchas personas digan bueno basta con una buena cosecha y remontamos y eso hace que mucha gente se quede cómoda con eso yo prefiero países que no tienen pocos recursos naturales y se las tienen que ingeniar para poder producir tener un poco de nieve un poco de nieve o sea me gusta países como Japón o Suiza o Finlandia no en que estamos hablando este, que tiene pocos recursos naturales y se las tienen que ingeniar para que esos recursos funcionen. Eso por un lado. Por otro lado sí estoy de acuerdo en que hay que hacer reformas constitucionales muy importantes. Una es reducir el poder hay que del presidente. La mentalidad de toda esa gente, bueno, que usted... Pero una es reducir el poder del presidente. Uh -huh. Yo admiro mucho a la obra de como Montista verde que fue un poco el inspirador de la. Argentina original Acá lo menciona en mi, en mi libro Pero yo lo, algo que le reprocho Es que él Quiso tener un presidente fuerte Está bien Bueno, así, bueno a mediados del siglo XIX era necesario Porque era presidente fuerte o la guerra civil pero El tema es que Este presidente fuerte No tiene ningún límite a su poder Y cada vez Tiene más poder o sea, Lo que hay que dar poder es a al Congreso en Argentina no hay interpelaciones como ahora eso es rarísimo yo no recuerdo la última vez que haya habido una interpelación a un ministro en Argentina eh, hay un jefe de gabinete que es un chiste que va a ir a dar un informe que a veces es el mismo informe todos los meses pero total nadie le escucha eh, no hay interpelaciones como que, bueno lo llama la oposición, interpela y hay toda una discusión parlamentaria muy interesante no, no existe eso no hay límites al poder del presidente y otro problema grave es que el argentino promedio, quiere un presidente fuerte y vota presidentes que considera carismáticos que en la, la práctica muchas veces son un def, ¿no? pero vota estos personajes y dicen no, este es un presidente fuerte que se sabe imponer, es decir ¿Cómo es que Cristina puede ahora enfrentarse al Poder Judicial? Porque mucha gente no se siente representada por el Poder Judicial. ¿Para qué estrés va presidente en Argentina en esa lucha constante de oposición? Bueno, es la idea del caudillo. El caudillo que obviamente no tiene límites. Voy a, a ver, para comparar un poco. Primero, yo creo que cualquier presidente uruguayo el primer límite que tiene es su propio partido político porque acá los partidos políticos no solo funcionan y tienen su propia vida partidaria sino que además tienen corrientes internas vamos a estar de acuerdo o no con cada corriente o con cualquier partido pero tiene corrientes internas y dicen, no, en esto no estamos de acuerdo no. hay vida partidaria en Argentina no existe eso el partido político obedece lo que dice el presidente el congreso el congreso argentino eh, Prácticamente no hay debate. O sea, ahora salió este proyecto de votar Consejo de la Magistratura y automáticamente lo aprueban. Sin ningún problema, lo aprueban. Es un disparate. Saben que es inconstitucional. Ningún miembro del partido va a salir a oponerse a esto. Y lo aprueban. Y bueno, después irá a la Corte Suprema, en alguna instancia. Y ahora está esta, esta, esta lucha contra la Corte Suprema, y ¿quién votó a la Corte Suprema? Es un disparate votar a la Corte Suprema, que la gente vote a la Corte Suprema. No hay candidatos a jueces. El juez es una persona calificada, es un profesional del derecho. Yo no, estoy yo no me siento habilitado es que para... No, pero yo no me siento habilitado para decidir por un candidato a juez. Es un disparate eso, es algo que además tiene que ser completamente despolitizado. Pero sí, yo creo que en algún momento tienen un debate serio sobre reducir el poder del presidente. Otra cosa que tiene que ver es un federalismo en serio. Y eso significaría revertir el cobro de impuestos. Es decir, que sean las provincias las que recauden impuestos y una parte destinada al gobierno central, que es el modelo de Canadá. Es más, yo daría un paso más Daría más autonomía a los municipios Es decir, que los municipios y las provincias Generen recursos genuinos Y si tienen que desaparecer provincias Que desaparezcan Que desaparezcan A ver eh, Las provincias no son sagradas si, si tiene que haber un Claro, si tiene que haber una fusión de provincias Pero hay provincias que tienen ¿Ah, misiones? Hay provincias que tienen medio millón de habitantes Creo con suerte En medio millón o 200 mil Y tienen la misma representación En el Congreso que la provincia de Buenos Aires Que tiene 15 millones de personas Eso por un lado Por el otro lado Sostienen un gobernador Una legislatura una ciudad, Sostiene toda una estructura Que es como un municipio del Conurbano bonaerense o sea, tiene que haber una redistribución de eso. Y me dirán, bueno, son provincias históricas. Y bueno, a ver, Prusia desapareció. O sea, no, no nos atemos a eso. Este, tiene que haber cierta lógica económica. O bien, o bien, otra posibilidad es, a ver, que las provincias convistan para atraer inversiones, no para atraer recursos del gobierno federal, no, para atraer inversiones, para generar recursos genuinos. Y ese, ese es un, uno de los problemas que ha habido eh, Insisto, hace 150 años eh, Lo que pasa es que eh, el, el, Uno de los grandes problemas argentinos No se debaten ideas Se debaten personas Entonces, Me gusta fulano Me gusta menga Se idealizan personas Por ejemplo se realiza a Roblo Alfonsín se lo llama el padre de la democracia a ver Julio y María Sanguinetti usted lo considera el padre de la democracia y usted es el colorado sí. y yo nunca escuché eso decir en Uruguay, Sanguinetti es el padre de la democracia no hay padre de la democracia todo lo, la democracia es algo de todos los ciudadanos ¿no? nadie puede atribuirse la paternidad de algo así o sea, es un régimen compartido de, de valores, compartido por todos, pero nadie puede atribuirse a eso. Eh, el problema es que se idealizan personajes y entonces se, se pierde toda posibilidad de discusión. Porque lo que hay que discutir son ideas. ¿Qué puede hacer usted para crear eso? <risa> <Yo. risa> bueno, ojalá hubiera podido hacer algo. <risa> a mí me parece que puede. Bueno, a ver, no quiere decir que no lo haya intentado, pero... Eh, es muy difícil Cuando uno A ver, yo trabajo Yo vivo de lo que trabajo No es que tenga una gran fortuna ¿no? Primero, no soy Macri, que tiene una fortuna No soy Francisco de Narváez Que también tiene una fortuna eh, O sea, primero hay que tener recursos Para poder sostenerse Y llevar adelante una cruzada así Y otro del problema Es que antes mencionaba Es que eh, la visión que hay de la política argentina es una lucha por los recursos entonces la idea es bueno, me apodero de este cargo para poder exprimirlo al máximo y con esto ya me hago rico y me hago la cosecha para todo el resto de mi vida entonces mucha gente que participa en la política interviene con esa idea bueno, voy a meter en política y ya está, me compro una estancia y yo no sé cómo es acá, me quiero meter el problema Pero por ejemplo, la legislatura de la provincia de Buenos Aires Que es una legislatura que es un agujero negro No se sabe qué pasa por ahí Porque todos hablan del Congreso, pero la legislatura de la provincia no se habla Insisto, 15 millones de personas, o sea, no es poco Imagínense la provincia más rica, más o menos el tamaño de Uruguay un legislador provincial termina su mandato y sigue cobrando la dieta durante toda su vida. La, el 100% de la dieta. O sea, es, es fantástico. Trabajo, trabajo cuatro años no, en la legislatura. Y cobro ese dinero por todo el resto de mi vida. Entonces imagínense lo que es sostener. Eso, porque no es que son siempre los mismos, ¿no? o sea, van, van cambiando, y esto se debe en las legislaturas provinciales también, y provincias como Formosa, que o sea, se va acumulando eso, exactamente. El, el, el yo tengo, público, digamos, yo en tengo este. amigos, a ver, este gobierno es en el que más gente conozco, <risa> no bueno. voy este gobierno es en el que más gente conozco, lo cual me preguntó. Eh, yo lo conocía de antes y yo tenía que remar han entrado en la función pública y yo los he visto bueno, 4x4 eh, y él dice pero a ver, el sueldo no me da para esto, el señor Echegaray Ricardo Echegaray ¿no? que sería el similar del presidente de la DGI se llama o sea, se llama fin tiene una casa de un millón de dólares en Punta del Este hay que a ver, hizo muchas horas extra como funcionario público para juntar un millón de dólares y comprar una casa en Punta del Este sí, además la compran en el país este, en el país mar, ¿no? Eh, o sea ¿qué trabajó? 150 horas por día no sé ahorró mucho, no sé cómo hizo eh, El mismo Perón o sea, cuando tenía 15 millones de dólares, también era el primer trabajador, pero <risa> Trabajo mucho para eso, o sea, este... <risa> y esto es visto como algo absolutamente legítimo, entonces es muy difícil combatir contra eso. Y otro problema que hay en Argentina es que los partidos políticos nacen y desaparecen con el líder de turno. Entonces, si uno no está dispuesto a entrar al peronismo, el radicalismo es un partido que ha tenido. El a ver, la última vez que cumplió un mandato completo fue 1922-1928 El resto siempre tuvo que terminar antes O bien por inutilidad, como fue con Alfonsín y de la Rúa O bien porque hubo golpes militares eh, Y después el resto de los partidos nacen y desaparecen con el líder de turno y el líder de turno dice bueno, me retiro de la política y se deshace el partido son partidos que tienen la vida corta de 4, 5 años o 10 años como mucho entonces no hay una vida partidaria no existe esto cuando uno se acerca a un partido político en Argentina dice bueno, yo quiero hacer algo dice bueno, venía a ser fiscal en las elecciones bueno, a ver, elecciones cada dos años mientras tanto, ¿qué? No, pero venía a ser fiscal en las elecciones. Bueno, ¿y el resto de los dos años qué hago? No, no, esperar. <ríe> o sea, los partidos tienen dueños, no tienen elecciones, no tienen vida partidaria, no tienen autoridades, no tienen convenciones. Entonces es muy difícil luchar contra una lógica así. Pero aunque de más gente que presenta con ustedes, y aunque no tengan poderío económico, si se juntan se ponen bueno, no, lo intenté. <risa> o sea, muy bien, no me fue. <risa> una, una consulta, un poco para meternos también en el caso de Uruguay, desde el punto de vista del tema del populismo, ¿no? Eh, tú decías que tal, que no, no podemos pensar como que nunca nos va a pasar, ¿no? Eh, está claro que acá, no sé, para mí como que el fenómeno populista, tal vez como una cuestión de institucionalidad, el sistema de partido, etc. Pero todo lo que tiene que ver, pienso yo, con algunos de los puntos que mencionabas, como eh, las asonadas que llamamos acá, por ejemplo, que acá ahora se dio con la Suprema Corte de Justicia, porque en realidad, bueno, esta vez me vetó un proyecto, y eh, el tema de las políticas asistencialistas, o se refería a esas políticas de, de subsidio monetario, esa idea que hay un poco de la oposición interna del propio Frente amplio que eso es algo que, como que al menos se visualiza a veces por académicos y también por periodistas como que es una especie de peronización del, del propio gobierno. Incluso el término es ese, o sea, ese mote de la, de la camporita cuando se habla de, digamos, de la dirección de, de OPP, como que es la gente del de, de presidente. Y también la idea de que habló explícitamente la, la señora presidente de, de, de, ¿no? de la cámpora, de los jóvenes que estamos en el modelo. Esos distintos ribetes, eh, ¿cómo lo ves tú a la, a la luz del de, ¿no? sistema argentino, populismo? O sea, ¿qué, qué, sí. ¿cómo lo vemos acá? Claro. Hay un, un libro muy simpático de Arto que se llama El Lodávaro o el anarquista coronado. Yo creo podemos mm. decir Pepe Mujica o el anarquista coronado. Porque tiene este y el anarquista que no importa lo que se haga, ¿no? yo lo que percibo... Este, es un anarquista que llegó al poder Y está el presidente Y bueno, no sabe muy bien qué pasa a su alrededor Y de vez en cuando tiene alguna idea Y después se va a dormir a la siesta Y vuelve eh, Creo que esa, esa lógica Por suerte ayuda a Ese anarquismo A que él no pretenda ser un hiperpresidente Al estilo argentino Eso ayuda mucho Bueno, no quiere decir que a ver, No haya elementos siempre que quieran un poco esta lógica es preocupante que haya gente que tenga simpatías por el bolivarianismo ¿no? esta idea chavista elementos preocupantes porque bueno, implican que hay tentaciones autoritarias muy fuertes eh, que esto existe en cualquier sociedad creo que a ver por algo me vine acá ¿no? creo que por algo me vine a vivir en Uruguay creo que aún está lejos de vivir un proceso populista como el de Argentina y mucho menos que el de Chávez creo que en ese sentido hay mucha, insisto mucha cultura cívica, mucha institucionalidad que ayuda a que eso no exista pero no quiere decir que, como bien señalaba que puede haber algunos elementos que a uno le llaman la atención y eso hay que estar atentos ¿no? pero me parece importante Hacer un buen diagnóstico de esto Es decir, ver cuál es la lógica Vamos a hacer un poco... ¿cuál es que decía de la vida uruguaya del socialismo ¿no? A mí me parece muy gracioso lo que plantea eh, Bueno, él está planteando algo que uno lo puede identificar Ahora, eh, Chávez no tiene nada que ver con el socialismo Ni siquiera originalmente Lo interesante es que antes habíamos hablado, antes de empezar, con Alejandro es que el chavismo da para cualquier cosa también, como el terrorismo lo que que bueno, todavía está en una etapa inicial, recién se muere su líder, se ha convertido en pajarito pero todavía está en la etapa inicial y no sabemos si Maduro va a ganar o no podríamos ganar un gran humorista si gana, vamos a divertir mucho pero eh, la lógica de estos movimientos es que agrupan tendencias muy heterogéneas. El peronismo tuvo esa virtud, por llamarla una forma, que reunía corrientes muy distintas ideológicamente y bueno, depende del momento, pero se volcaba a un lado o al otro. Había socialistas y había nacionalistas católicos. Se daba para todo el peronismo y sigue dando para todo. Y me parece que en ese sentido, en Uruguay están más claras las diferencias, ¿no? como que, a ver, no, no existe esa ese idea de meter todo en un solo partido, ¿no? que un solo partido represente a Uruguay ni que represente a todas las corrientes ideológicas. En vez de bastante claro esto, y cuando hay diferencias, bueno, hay corrientes internas, lo cual es muy positivo. El problema es cuando esto deja de ser institucional. Ah, no. eh, a ver no, a, a, a mí por ejemplo el, el, el, voy, voy en sentido de que por ejemplo antes de, de Chávez también ¿no? había un sistema de, de partidos muy consolidados un bipartidismo sí. y en Argentina en alguna medida creo que convive en cierta forma con un bipartidismo que está bastante no sé o sea como en Argentina hay un partido de en el bueno, partido no, del peronismo, que yo creo, no sé, es difícil pronosticarlo pero el 83 para acá ha tenido varias presidencias y el radicalismo tuvo dos presidencias, dos inconclusas. O sea, nadie en su sano juicio vota un presidente radical. Es más, yo en la última elección, un poco, un poco, un poco, y dije, bueno, voy a votar al Alfonsín pero para votarlo no lo tengo que escuchar y si lo escucho, no lo voy a votar y en un taxi y escucho, no hablando y, bueno, es una parodia alguien que está imitando a Ricardo Alfonsín no era Ricardo Alfonsín y dije yo a esta persona no la puedo votar porque está diciendo disparates y era su propaganda, ¿no? su gran publicidad no está diciendo disparates, o sea, por algo quedó tercero en las elecciones Un partido que tiene representación en todo el país o sea, El radicalismo no está en condiciones de gobernar Y pareciera hacer que hace todo lo posible para no ser votado Claro, tiene 40 diputados Pero, digamos, ver, es una primera minoría que quedó ahí Y el radicalismo vivió mucho tiempo de ser el antiperonismo bueno, está bien, sí, soy el antiperonismo ¿Y qué significa eso? ¿No? Porque, bueno, hay algo que proponer No, somos antiperonistas Bueno, ¿y qué proponer? ¿Y somos antiperonistas <risa> Y vamos a hacer las cosas mejor que perón Porque esa es la lógica Nosotros somos buenos, somos honestos Vamos a hacer lo mismo, pero bien Eso no es una alternativa ¿no? Somos lo mismo, pero lo vamos a hacer bien A mí no me convence No me está dando una visión de... Ahí ni, ni de propuestas. Eh, está perfecto lo que decís Venezuela, que tenía los dos partidos, Acción Democrática y Copay, y que se vino abajo de eso. La diferencia es que, que el cristianismo no se plantea como una antipolítica. Chávez sí se planteó como una antipolítica, que es un poco el fenómeno que está ahí en varios países europeos, ¿no? TVP este es Grillo, Italia la antipolítica, y me opongo a todo. Claro en algún momento a la outsider le toca gobernar y el negocio se termina en algún momento tiene que tener la responsabilidad de gobierno a ver, es muy lucrativo para vivir en la oposición pero llega un momento que hay que hacerse cargo y ahí vemos qué pasa el kirchnerismo no nació como la antipolítica y yo creo que el fenómeno de la antipolítica no existe en Uruguay, me parece si hay que se presente, yo lucho contra todos los políticos me parece que acá hay la suficiente libertad y diversidad como para que uno ingrese a cualquier partido político y pueda hacer carrera. Eso en Argentina está vedado. No hay elecciones de los partidos políticos. Los partidos eligen, eh, eligen sus candidatos y dicen: oh, ¿Cuál quiere? Eh? O Alfonsín, Macri o Cristina dicen: el diputado está, el senador está, el candidato está. Es así. No hay elección en los partidos, los partidos no tienen vida. Entonces, claro, eso cierra toda la posibilidad de participación. Alguno tiene que quedar bien con el líder partidario para que a uno le den el lugar. Y eso obviamente espanta a toda la gente que quiera acercarse a la vida partidaria. Creo que en eso Uruguay está, nuevamente está bastante distante. Pero bueno, no se queden tranquilos. Ahora, perdón, una sí. pequeña aportación que. Modestamente pienso que puede ser interesante. Este gobierno actual del Uruguay tiene una tendencia a un populismo autoritario anarco estalinista. Por lo menos yo la veo así, ¿no? Es decir, estalinista en el sentido que sos un ministro que no estás de acuerdo a ciertas pautas del primer mandatario, vas a regular del, del destierro, digamos, político, ¿no? Volves a la cámara o lo que fuera, ¿no? La no gobernación en el ejecutivo. Y él es ácrata, porque no hay que olvidarse que los orígenes de mosquitas son. Me parece muy gracioso la <risa> una contribución sí, sí, muy sí, graciosa. Sí, sí. Eh, no me siento calificado para, para opinar el tema. que eh, sí, no, no. Pero me parece muy gracioso. <risa> Pero es aplicable, sí, por lo menos se sí. te lo aplica. Voy sí. no, a, decirle una cosa para ir redondeando que ya la, está tan buena el, la charla que que se nos ha ido bastante la hora pero um, nuevamente agradecerle a Ricardo por, por la charla que creo que, que nos hace muy bien pararnos a, a reflexionar sobre estas cosas yo me apunté a algunos temas que me, creo tienen similitud con Uruguay por ahí podemos compartir que estamos muy distantes de ese modelo pero yo creo que vamos camino a ese modelo porque veo, veo muchas similitudes esta lógica del movimiento, de la intención de dominarlo todo, claramente se da. Lo vemos con, por ejemplo, las declaraciones de Luciano Polacco sobre las Fuerzas Armadas. Tratar de controlar las Fuerzas Armadas y dice: tanto porcentaje de la milicia, tanto porcentaje de los generales tienen que, estar, tienen que responder a mí. Idea reforzada por Mujica hace muy poco cuando dice que tomó decisiones pensando en el frente amplio dentro de las Fuerzas Armadas. Los medios de comunicación. ¿Hace cuánto tiempo que se viene insistiendo desde el gobierno del Estado de Estado Vázquez que los medios de comunicación tienen la culpa, haciendo listas de medios opositores, los medios que informan y los medios que opinan, haciendo listas de periodistas, a qué periodista debe quedar de corte y a cuál no había que atenderlo, eh, y bueno, la famosa ley de medios que sigue avanzando todo el tiempo de que, de que va a aparecer. Lo que hay así también es una lógica de tratar de dominar eh, ese, ese aspecto. La concentración del poder del presidente de la República. En este gobierno, sobre todo, lo hemos visto como determinadas medidas y opciones de gobierno van directamente a presidencia de la República que no tiene control parlamentario. Acá el Parlamento puede convocar a los ministros a sala y pedirle y hacer interpelaciones y pedirle que rindas cuentas, pero no lo puede hacer el presidente, ni al secretario de la presidencia, ni al prosecretario. Y cada vez más la presidencia de la República ha adoptado políticas en materia de vivienda, en materia de determinados rubros sociales muy importantes, de manera de que no haya un control parlamentario. Entonces allí se concentra el poder en el presidente y eh, no se rinden las cuentas que tienen que rendirse. El poder judicial. En Argentina se está proponiendo esta reforma. Acá se da esta sazonada que, que mencionaba Alejandro recién. Además sabiendo que, y acá voy a, a una parte que, que mencionaba Ricardo respecto al Mercosur, eh, sabiendo que está por encima de las de, de lo legal, es decir, se, votaban, se votaron leyes en el Parlamento sabiendo que eran inconstitucionales, y se argumentaba diciendo, bueno cualquier cosa si sí es inconstitucional que lo resuelva la Suprema Corte. Y cuando la Suprema Corte resuelve van y le hacen una sonada y los quieren convocar a al Parlamento, como intentaron hacerlo al ministro de la Corte para que vayan a rendir cuentas. Y el juicio político también, que lo Sí, que lo anunciaron, sí, que lo anunciaron y, y no, el juicio político lo anunciaron y, y no, y no y lo hicieron. Eh, bueno, esta idea de la CLO este, y su, su esposa, ¿no? Mofe, que tienen esta idea de, de buscar siempre el conflicto, de democratizar. Yo cuando escucho... Este, Oh, esta idea es para democratizar tiemblo, porque en nombre de la democracia y democratizar lo que quieren justamente es barrer con este, instituciones establecidas. Eh, el tema del conflicto y el tema, por ejemplo, de cómo el presidente en Argentina negocia con los gobernadores y cómo dependen de él, Mujica lo, lo hizo, con el, lo viene haciendo con los intendentes. Se reúne con los intendentes y arregla el cibe, pasando por arriba de los partidos políticos sin negociar, no se sienta a negociar con los partidos políticos, sino que se sienta a negociar con los intendentes. Y los intendentes son los señores que lo que quieren es solucionar los temas de su territorio, que sus habitantes, verdad con las mejores intenciones, que se sientan con el presidente y dicen bueno, vamos a acordar y, y, y ver cómo lo hacemos. Y sin embargo, eh, lo que logra Mujica en eso es enfrentar, en algunos casos, eh, sobre todo en el Partido Nacional, que tiene más, más intendentes, eh, lo que logró es que haya un conflicto interno del Partido Nacional con alguna de esas, de esas medidas la idea de que ellos representan al pueblo ellos representan al pueblo tienen el monopolio de la representación del pueblo y tienen el monopolio del bien esa lógica de buenos y malos Ah, aquel y, ¿no? y de las etiquetas que Ricardo empezó hablando de las etiquetas aquel es de derecha, es malo y es antipueblo nosotros somos pueblos, somos buenos la degradación de valores, otro de, de los puntos, ¿no? El de vivir sin trabajar, me gustó mucho lo de Isidoro Cañones, lo vamos a usar en, en los discursos. Claro, se han creado Isidoro Cañones, ¿no? Este, personas que, eh, aprovechándose de la necesidad que tienen, compran su voluntad y lo hacen dependiente de ese dinero para que, para, no es para que salga de la pobreza, sino para que siga estando en la pobreza para, para seguir beneficiándolo y este, de esa manera asegurarse que esa persona que viene, en lugar de, y esa sería la verdadera justicia social, ayudar para que esa persona salga a la pobreza, darle una asistencia para construirle las herramientas para que pueda salir a la pobreza y acceder a la, a la movilidad social. Bueno, empleos públicos, la cantidad de miles de empleos públicos que se han hecho en este, en este tiempo a través de NG, ese contrato, y de directos, pero luego hay también funcionarios de directos en al sector público. Esa idea de el factor mesiánico, ¿no? el líder, el tipo que nos va a ir a salvar, este, este, que tenemos que ¿no? eh, votar y seguir. Y lamentablemente eh, estamos cayendo en esto de que no se debaten ideas si y se idealizan a las personas. Hay determinados dirigentes este, que es son idealizados. Sacralizados. Claramente, y, y también. Ah, pero, pero claramente, este, el, el, el caso de Vázquez, claramente eh, para, para la izquierda es así. Eh, creo que nosotros tenemos, sí, una cultura cívica que, que debemos mantener, que debemos eh, tratar de mantener y fortificar, Ricardo decía la tiene que contagiar yo me preguntaba ¿cómo la contagiamos? porque es muy difícil ¿cómo contagias una cultura cívica? ¿no? respetando las instituciones pero ¿cómo lo haces cuando vas a un Mercosur y se hace lo que se hace como, lo que se hizo con Paraguay y el presidente de la república de la república cívica que tendría que dar el ejemplo y, y contagiar esa cultura cívica dice bueno pero lo político está por encima de lo jurídico. Entonces ahí se nos viene la cultura cívica al suelo. Y después eh, creo que también la, la mejor muestra de, de que el Mercosur no existe es, es lo que está pasando, ¿no? la protección que, que ha hecho Argentina. Y bueno, ahora estamos viendo aquí este, piquetes de quileros, ¿no? porque no pueden pasar a, a comprar las cosas diarias, donde se supone que si tenemos un mercado común. Este, esto de entrar y salir de los países sería lo más lógico, o lo que sufren los amigos argentinos que se vienen a vivir a Uruguay para poder este, conseguir la ciudadanía, residencia y todo lo demás, todos los lo trámites que hay que hacer. Eh, me parece además que vamos por el, por el mismo camino cuando, repito, eh, se desconocen los pronunciamientos populares, se dice que la mayoría se equivocan cuando no votan lo que a mí me gusta, o cuando se votan leyes a sabiendas de que son inconstitucionales y luego se enojan con el, el poder judicial cuando las declara incondicional. Así que este, me parece que estas charlas nos sirven para eh, alertarnos y trabajar, nosotros que además tenemos la responsabilidad del Partido Histórico, trabajar para sí, eh, fortificar esa cultura cívica. Que tenemos contagiársela y... a los vecinos. ¿Eh? Nada, sí, ¿no? contra... los vecinos. contagiársela y, y poder este, realmente aportar para el fortalecimiento de, de la democracia. Así que gracias a, a todos ustedes nuevamente. Gracias Ricardo.